Hay que decir gracias maestro porque son los profesionales más importantes de Colombia, ellos construyen ciudadanía, ellos son los que van a lograr que hagamos el cambio en Colombia, acabemos la inequidad y seamos un país sin corrupción, sin pobreza. Gracias maestro.